Hola, soy Floribet y hoy te mostraré diferentes piezas que se pueden elaborar con revistas y hojas y trabajos de los niños de la escuela que ya no necesitas. Espero te gusten. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.